colocó a Sergia Elena de Selimán. Sergia Elena de Selimán, una prestigiosa dirigente del Partido Reformista eh, de larga data, y además eh, fue la candidata vicepresidencial del de doctor Leonel Fernández en la alianza del Partido Reformista y el Partido Fuerza del Pueblo. Nosotros reconocemos los méritos, los atributos y la profesionalidad de Sergio Elena de Seliman. Creo que eso no está en discusión. Ahora bien, yo creo que su designación es inoportuna. Su designación en la Junta Monetaria es inoportuna y en vez de crear una buena aura, lo que crea es dolor, resentimiento e insatisfacción. Amigas y amigos, la designación de Sergio Elena causa resentimiento, mucho resquemor y sobre todo mucha insatisfacción a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Porque no es una exageración el decir que más del 60 o 70% de las y los perrameístas están fuera de la administración pública. Sobre todo, importantes dirigentes medios y altos, todavía no han sido designados en puestos importantes en el tren gubernamental. Y de buenas a primeras, de buenas a primeras, se designa a una figura que tiene atributos pero que de una u otra forma lo que hizo fue que enfrentó a Luis Abinader enfrentó a Luis Abinader porque el presidente Fernández aspiró a la presidencia y ella le acompañó, aunque en este caso muchos pueden decir, pero ellos no enfrentaron ellos no participaron en una competencia real ellos más bien Hicieron el trabajo de restar y de quitar puntos, el trabajo de restar votos al partido de liberación dominicana y a su candidato Gonzalo Castillo. Ese fue el trabajo fundamental para que el PLD perdiera las elecciones. Pero yo creo que con el resentimiento, con los insabores que están pasando al interno del PRM por los puestos, en la Administración Pública, la designación de esta señora es inoportuna. Es inoportuna y no aporta en nada. Estamos hablando de un sueldazo lujosísimo de casi 800 mil pesos, o quién sabe si más. Aparte de los gastos de representación, por asistir creo que son... Dos o tres veces al mes. Es un sueldo de lujo. Es un sueldo de lujo que le están regalando a Sergi Elena de Seliman. Habiendo tantos PRMistas que están con la lengua afuera. Jalando aire. Sufriendo. Entonces, creo que fue una medida precipitada, acelerada y mal calculada por parte del presidente Luis Abinader al designar a Sergio Elena como miembro de la Junta Monetaria. Un gravísimo error. Pero al fin y al cabo, él es el presidente y él es el que tiene la última palabra amigas y amigos él es el que tiene la última palabra bueno, cambiamos radicalmente de tema cambiamos radicalmente de tema eh, amigas y amigos hoy fue abatido en un intercambio de disparos bueno, vamos a llamarlo así un intercambio de disparos, el joven que le quitó la vida a cuatro personas, incluyendo su expareja en brisas eh, del Edén. Este estaba en una cabaña en San Isidro. Este estaba en una cabaña en San Isidro. La policía dio con su paradero y, en un intercambio de disparos, la policía lo eliminó falleció durante un tiroteo que, que se produjo esta tarde en una cabaña en San Isidro. Miembros del DICRIN mataron al joven Rubén Darío Jiménez. Todos recordamos que la semana pasada él quitó la vida a cuatro miembros de una familia incluida, su expareja en el sector Brisas del Edén. Este infractor murió, repetimos, en la cabaña Presidente, ubicada en la carretera San Isidro, del citado municipio. Este, desde la semana pasada, era buscado fuertemente por la Policía Nacional, por la muerte de Leida Smerling Vicente Sánchez, de 25 años, Ángel Robert Vicente Montaño, de 52, Mercedes Ofelia Sánchez Suso, de 50, y Henry Antonio Félix Gómez, de 47. Eh, la joven que está a su lado, es Leida Smerlin Vicente Sánchez, de 25 años, a la que él le quitó la vida. No sabemos nosotros si era que él estaba bajo los efectos eh, del alcohol, o si estaba bajo los efectos de sustancias controladas, o si se había puesto loco, porque usted penetrar una vivienda y matar cuatro personas, incluyendo su expareja, hay que estar bien loco. Y más loco aún hay que estar para usted quedarse en el mismo sector después que comete la infracción. Alojarte en una cabaña. Yo no lo entiendo. Muchos están contentos, se han alegrado, están felices y solamente basta ver los comentarios en las redes sociales. Yo les voy a colocar algunos de los comentarios en la publicación. Yo hice la publicación esta tarde en, en mi cuenta de Facebook y de verdad que hay mucha alegría eh, y mucho entusiasmo eh, con este caso, es como si fuera una fiesta navideña y la gente está, las expresiones son expresiones de alegría y de mucha satisfacción, amigas y amigos, por el caso, por la muerte de este joven, y que por cierto yo no me alegro del mal de nadie, pero él se lo merecía, Sí, se lo merecía. Se lo merecía. Es una pena. Sí, eh, ahí son muchos comentarios en la publicación. Aquí está en Contra Todos. acá. Vamos a enfocar la publicación. ¿eh? Ahí está en nuestra página Contra Todos. Esa es la página que tienen que seguir siempre. Contra Todos todos. Entonces, los comentarios, eh, dice Altagracia Valdés, si es verdad, se ganaron un 100. Oye, oye esto, Enrique Amador Amador dice, genial. Dice Martín Alcántara, la policía mata criminal, no le digamos hombre, a ese monstruo, ese trabajaba por su cuenta. Ay, Dios mío. Salió premiado el condenado, dice Esther Martínez. Ana Rosa Jiménez dice, más antes debieron de matar los asesinos, ojalá y sea verdad. Cuando yo ve el cuerpo sin vida lo creo. Dice José Acevedo, son buenas acciones de la Policía Nacional. Ana Rosa Jiménez dice, qué bueno que lo mataron. Aquí hay algunos que ponen aplausos, miren, rosas. Ahí está, aplausos, rosas, de todo, ¿eh? Una alegría y una satisfacción por la muerte eh, de este joven. Dice Lina González, súper bien. yo Elisa Ulloa dice, bien. Qué bueno que lo mataron. O sea, la gente está contenta, está feliz por la muerte eh, de este joven que mató primero, le quitó la vida a cuatro personas incluyendo su expareja y fue tan barbarazo que después que cometió este crimen atroz, estos crímenes se quedó en la misma localidad, cerca. Ya la gente, mira, se le ha perdido el respeto a la vida, si sí, la gente le ha perdido el respeto a la vida, es como que quitarle la vida a una persona es algo tan simple para algunos, porque después que usted asesina cuatro personas, cuatro personas, no una persona, ¿eh? tú quedarte cerca, un hecho de esa naturaleza es para tú salirte huyendo e irte fuera del país o, o que te trague la tierra, pero quedarte porque la gente entiende ya que quitar la vida a una persona es algo muy simple es algo muy simple, llámate a cualquiera muy normal por una suma insignificante